las mujeres reivindican eh, todo tipo de derechos, eh, lo que quieren es que se hable de la desigualdad de género tan grande que existe en España, tanto eh, laboral, donde las mujeres ganan un, un, un 20, 22% más o menos eh, menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, bien porque eh, las mujeres no ocupan los, eh, los puestos de directivos en las empresas y en eh, tampoco están bien representadas en el gobierno ni en el sector público. Eh, se reivindica también un mayor, una mayor atención a la violencia de género y una mayor prevención eh, a la violencia de género. El año pasado, en 2017, murieron 49 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Eh, se habla del techo de cristal que existe aquí y realmente lo que han hecho, han hecho las mujeres es eh, mostrar a la sociedad lo importante y lo esencial es que son eh, han pedido a los hombres que se ocupen de los cuidados de los hijos, los cuidados de los enfermos, de los cuidados de los ancianos, eh, labores no remuneradas en las que las mujeres eh, ocupan estos estos puestos en un 92% en España eh, y, y el paro, pues lo que pretende es eh, precisamente el simbolizar eh, qué pasa cuando hay una ausencia total de mujer, mujeres en, en todos los, los puestos de trabajo y en, y en las labores de cuidado.